Muy buenas queridos señores del juego del recuerdo, aquí estamos nuevamente en Fallout Y como ya habíamos salvado este pueblo de los de lo Scorpion Rats Antes de continuar con nuestra aventura les quiero presentar otro personaje más que es del, del, del juego A ver, acá parece que está, a ver. No, ese era eh, Que es la hija de Ara H. creo que esta es ella, a ver Vamos a conocerla Esta es, que se ve rubiesita acá, pero al fin y al cabo una morena town, kind of My Tandy. What's yours? Mi nombre es Coeli. Well, like eh, está bien, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Um, ¿Qué hay por esta zona? No, ¿qué pasa por aquí? ¿Te han llegado rumores del sur? ¿Qué te, pa eh, ¿te parece esto? Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, la verdad es que... Bueno, no aquí, que, que ya, hasta luego, chao. Bueno, lo que pasa es que esta chica es la típica niñita que quiere salir a conocer el mundo y quiere ir a carretear y todo el tema. Entonces está muy aburrida en este pueblo, ¿Ya? Después nos va a pasar algo con ella que... Eh, vamos a volver acá al pueblo y nos vamos a encontrar con una pequeña quest. Que nos va a mandar a enfrentarnos con los... Con los ¿Cómo se llama? Con los piratas que están ahí. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser a ir a otra aventura que queda acá en el vertedero. ¿Ya? Nosotros ya fuimos en el episodio anterior, en el capítulo 1 de, del juego del recuerdo de Fallout. Fuimos a conocer el vertedero porque... Fuimos a buscar a nuestro amigo albóndiga Al perrito que nos está acompañando Entonces en esta ocasión Vamos a completar todas las quests Que son de aquí de El Junktown. Llegamos al vertedero. Como se dieron cuenta ya tenemos Los tres puntos importantes de la ciudad Porque cuando venimos a buscar al perro Pase por esos tres Tenemos la entrada, la posada y el casino Vamos por, el, eh, por la entrada bueno, nos encontramos con este tipo que el que vigila. Vigila a Gizmo y a sus seguidores. Bueno. ¿Este quién es? Un hombre musculoso lleno de cicatrices y con bigote. ¿Puedo ayudarte, forastero? Este weón se llama Lars, como el vocalista de Metallica. Eh, ¿Qué se puede hacer por aquí? ¿Quién eres? Soy el jefe de los guardias aquí en la ciudad de Vertero. Me llamo Lars, por cierto. ¿Quién eres, forastero? Soy Coeli. Bienvenido a Ciudad Vertedero, Coeli. ¿En qué te puedo ayudar? Eh, estoy buscando algo que hacer. ¿Tiene alguna sugerencia? Eh, ¿Puedes decirme algo de Ciudad Vertedero? Mis hombres y yo trabajamos para Killian Darkwater. Mantenemos cierto orden en estas ciudades, encargándonos de los asesinos, ladrones y otros sinvergüenzas que vienen del desierto si quieres un consejo deberías mantenerte alejado de guismo es imbécil lleva negocios ilegales pero todavía no hemos podido probar nada él y sus lacayos los calavera van a caer pronto si killian lo decide bueno killian qué rollo aquí no hay diversión es bueno saber que alguien se encarga de mantener la paz aquí gracias en nuestro trabajo pero es bueno saber que alguien lo aprecia gracias bueno killian Kilian aquí están todos los así decirlo los, los guardias de la ciudad ya son los que mantienen el orden Kilian es el compadre que les vende la arma ya aquí tienen la la prisión acá en este costado izquierdo hay un hospital este hospital es medio tránsfugo va a ser uno de los últimos lugares que vamos a visitar después ya de hecho igual lo visitaría al tiro Miren, visitémoslo al tiro. Cacha, hay un doctor y este. este nano, weón. ¿Para qué has bajado? Tu jefe me ha mandado. No me hables así, cretino. Para ver qué tal va todo. Mm, vale. ¿Y qué haces? Eh, trozos de cadáveres casi listos para ir al eje. ¿Y para qué? Para que Bob los venda, para comer. ¿Por qué lo preguntas? Mm, no hay de qué, adiós. No estaba seguro de esto fuera la procedencia de la carne humana de Bob. A veces me cuesta mucho pensar. Ya le vamos a decir, no estaba seguro que esto fuera la procedencia de la carne humana de Bob. Sí, Doc Marvin tiene los mejores cuerpos humanos. Ah, volveré a coger los cuerpos dentro de un rato, adiós. Qué asqueroso, te voy a cortar en pedazos y luego te comeré, Ya. Voy a, decir, bueno, voy a tener buena onda con el compadre Y este, a ver De todas maneras voy a, voy a equiparme con mi Super ametralladora Porque esto, bueno, hay que echárselos, echárselo wey, Son muy malos Este doctorcito, ¿qué es lo que hice? Eh? Intruso Esto es un cuarto privado eh, Vete, carnicero no. Espera No intentes cambiar de tema ya, y los buenos se pusieron choro al tiro, ¿cachai? Ya, entonces también me a poner pesado Ya, ¿queréis pelea? Toma ¿Qué te pareció? Lo reventé Y a vos también te va a hacer pedazo Te voy a dar de comer a los perros Aquí tenía mi perro, po Eso, bien eso. A ver, muérdelo. Oh, lo mató. Ya, muy bien. Veamos qué hay dentro de estos cuerpos. Bien, tenemos algunos. Unos steampacks. Eh, Una wea, no sé para qué. Herramientas. Vamos a tener igual. Y medicina. ¿Y el enano qué tenía? Otra metralleta que sabéis que se la vamos a dar a mi amigo eh, Ian. Este weón que arma anda trayendo. Bueno, de todas maneras se lo voy a pasar a él. Y le va a pasar a estas weas también a él. Todo. Después, si necesito algo, se lo saco a él nomás, se los traigo. Eh, la bomba también. Bueno, estas weas después las voy a vender todas. Weón. Algo que sirvan los amigos estos, pues, para poder acarrear cosas. Ya, y esta metralleta se la voy a pasar a él, para que tenga también para disparar. A mí me gusta ocupar el sniper. Eh, después voy a ocupar ese tipo de armas. Veamos qué hay acá. Mmm, carne humana. Mmm... una mesa, no hay nada. A ver acá... Nada. Ya perfecto, en esa hueá hay una trampa, así que no la voy a abrir. Sé que hay una trampa. A ver acá, aprovechemos de investigar qué hay dentro de estas cosas. Mm, piedra y una granada. Ya igual llevemos una granada, las podemos vender. ¿Qué más tenemos por acá? A ver... Nada, nada, nada... Bueno, el hospital era... ¿Qué onda? ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué me atacan estos weones? Puta, estos weones eran tránfugos entonces... Eran tránfugos, po weón... Puta, no, no voy a tirar una ráfaga porque me puedo echar a mi perrito Pero si sí le vamos a disparar entre los ojos a este weón bueno. Muy bien Ya, supongo que con eso no tendré problemas con nadie eh, veamos qué tiene Dinero Cartuchos de escopeta Muy buena la escopeta Y una nueva armadura Perfecto, tenemos armadura Y este otro que tiene A ver Este otro no tiene nada Ah, acá está 50 monedas Otra escopeta, ¿eh? que la podríamos vender Más balas de escopeta Y esta armadura Ya, perfecto Vamos a guardarnos la pistola porque No quiero problemas con nadie Y me voy a poner la armadura nueva Que tengo Ahora soy como un policía Ya. Mm, enemigo gana 120 puntos de experiencia. Por acabar con tu enemigo. ¿ya? Y ahora soy un carabinero. ¿Mm? Soy un, un policía. Carabinero. Ya. Vamos a ir a hablar con Killian Darkwater. Ya. A cerrar la puerta no quiero que entren mi amigo y capaz que entren igual pero bueno conversemos con él puedo ayudarte quién eres tú ya él es el alcalde yo soy Coeli eh, qué tal si cuenta algo sobre esta ciudad ¿Y qué problemas tienen? Cons, Inside, skulls, hub, bueno, por lo visto también tienen problemas con los calaveras, ¿ya? con la gente del eje, el eje es como, como weón, puta eh, un mercado que se dedica a, a, a trasladar a todo, a todo el, el mundo por así decirlo, ciertas partes del mapa, eh, mercadería y tráfico y cosas así, ese es el eje. De ahí vamos a llegar allá. ¿Está mm, ¿Estás es tu tienda? Veamos qué tiene. Ya este weón tiene plata. A él le podríamos vender varias cosas: como el cuchillo. Um, estas weas que no sirven para nada: pistola, la granada tampoco la ocupo. Nunca ocupo granada escopeta, vamos a vender esta armadura la Mad Max no porque me gusta y ahí son 1500 pesos eh... pesos 500 puta a ver no se puede escribir puta la wea Ah pero puta que lata la todo ya Ya, 1998 Creo que es raro que el teclado no me agarre, weón. Bueno. Eh... Puta, tendríamos que... A ver... ¿Cómo lo vamos a hacer, Juan, bueno, el teclado? A ver... 400 pesos Puta, me van a hacer... Me van a hacer... Apretar hasta 400, weón. No, weón. Bueno, va a haber que arreglar esta cuestión no puedo... No puedo estar así No puedo... no, no, no me agarra el teclado acá a ver. No me agarra. ¿Cómo lo podríamos hacer para que me lea el teclado? Tengo un pequeño problema acá de... Estratégico con el... Con el Keyboard Ya, pero bueno Por ahora lo vamos a hacer así la vamos a hacer súper rápido ya, 1800. A ver, puta. Tenemos una escopeta de más, a ver. 2000. A ver. 2127. Eh, ya, weón. Bueno, chao. Va a salir del cacho. Ya, buen trato. Pero de todas maneras, vamos a arreglar el tema que tengo con la. Con el teclado. No, no, no es posible que no me, no me esté funcionando. Bueno, continuemos. Ah, ahora va a pasar algo. Un poquito complicado que... Ahí ahora no se van a dar cuenta, miren. Voy a poner esta arma de todas maneras. Para ver si puedo ayudar en algo. Será mejor que parte... Eso es, ciudad es una ciudad amistosa y queremos que siga siendo así. Vale, adiós. Ya no le gusta que ocupe armas. No lo voy a ocupar entonces. Ya. Ese negro que está allá yo sé que... Eh... Eh, puta, el weón se va a agarrar con Gillian. Entonces yo voy a salir de acá. De hecho deberían venir para acá, mi amigo. Gimmo manda recuerdos. ¿Ven? Se están agarrando a balazo ya. ¿Cachai? Entonces no quiero ser partícipe de esa mocha y no quiero que mis amigos tampoco le lleguen balazos por eso. Entonces miremos qué es lo que pasa. Ahí el este negro está peleando con con todo ello. ¿cachai? Él era una, un señor de Kismo. ...el dueño del casino. Y De ahí lo mataron. Entonces ese weón había ido a matar a, a Alien. Pues ahí, weón, bueno, está más que claro que... Mira, me dio un rifle. Está más que claro que Alien tiene problemas con Gizmo. Pues, weón. Y entonces, nosotros vamos a ir a conocer a Gizmo. Que es como el dueño del casino. Y este compadre, nos va a ofrecer un trato. Ah, pero antes vamos a hacer algo. A ver, aquí hay un hotel. No, vamos, vamos, vamos a un Vamos, vamos terminando por parte, la aventurilla es por acá. Vamos a ir directo a un Al casino. Guismos. Aquí estamos. Vamos a hablar con el gordo. El gordo es el dueño del casino. Allá está sentado. Hay que tener cuidado con este weón. Voy a hablar con él. Get your butt in here and sit down. We got some business to discuss. Ya, tenemos un negocio, me parece que aquí ya hay demasiado culo mm. Me lo está temiendo ¿Qué es lo que quieres? Ya, ¿qué negocio quiere el weón? All right, here's the deal Junktown, it ain't what it used to be The only reason it's still here is because of my gambling establishment Even so, Killian's been breathing down my neck ya el huevón lo tiene medio tostado, con Killian, el de War, Dark Water, compadre, con el que acabamos de, de hablar. Entonces este huevón me quiere mandar a matarlo. ¿Y aquí quieres que haga? Me, you know? no in, over, mm, claro, puedo necesitar el dinero. No lo creo, gracias. De todas formas. Eh, Claro, puedo necesitar el dinero, lo voy a poner Ya, el weón quiere que le lleve la... Las, ¿cómo se llama? Como prueba, quiere que le lleve la, las cadenas de, de perro que lleva eh, Killian en el, en, el, en el cuello. ¿Ya? Son unas cadenas de perro que anda reír. Entonces, puta, Killian a mí me cae bien, Y no lo vamos a matar. Al contrario, yo le voy a decir al weón que este guatón lo quiere matar, po, ¿Ya? Y eso me va a servir. Para que Killian después se raje con armas Que no es malo Mejor me voy, que sabe de, de este tío Gizmo, Gizmo Que tenga cuidado con él eh, estoy aquí para matarte de su parte, sabes. Esa bola SEO ha intentado controlarme para que te mate. ¿Por qué no te encargas de él? Now, I get proof, eh, parece peligroso. ¿Qué obtendré a cambio? Mm. No meterme en los problemas, que nunca trae nada bueno. Eh, parece peligroso. Eh, ¿Qué obtendré a cambio? I'll you me parece perfecto que el compadre me entregue todas las armas que tenga a cambio de matar a ese gordo. Sí, lo haré. Ya, perfecto. Eh, lo que sí quiero venderle cosas. ¿Tiene plata? Veamos si le queda plata. O sea, chapas. 148 chapas. No, no tiene nada. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que me acaba de pasar, Killian? Killian me acaba de pasar. Un transmisor, este, un transmisor y me pasó un reproductor de cinta. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que ir donde el Gizmo y colocarle el transmisor. Para eso vamos a tener que ocupar una de nuestras técnicas que es sigilo que la tenemos 55. Tal vez robar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es colocar el transmisor en en el cuerpo del gordo y y después vamos donde donde Killian para que le escuche la grabación. Oye que está correcta ella. A ver. Hagan su apuesta, actualmente tiene 200... ¿Cuánta quiere apostar? No, nada, chao. Típico, plata. Ya, perfecto. Aquí vamos a salvar... Guardar partida, vamos a poner gizmos. ¿O el recuerdo, gizmos. Por si pasa cualquier condor. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser en nuestro inventario, nos vamos a colocar el transmisor. ¿Ya? Vamos a ocupar nuestra técnica de sigilo. Nos vamos a acercar al gordo. Va a mover sus ítems. Ah, no, espérate. Vamos a dejar acá. Técnica, sigilo. Va a mover al gordo sus ítems. Y yo lo que le voy a entregar va a ser el transmisor. A ver. Eso no sirve para nada. ¿Se lo entregué o no? Tampoco. Entonces, vamos a tener que ocupar nuevamente sigilo. Vamos a ocupar robar en el gordo. Y en vez de robarle, le vamos a dejar el transmisor. Miren, esa carne sirve para poder también hacerse amigo del perrito. Vale, y ahora nos vamos a escapar. Perfecto. No se dio cuenta. Eh, ahora le vamos a ir a decir a, a Ilian Que ya tenemos el transmisor puesto en gizmos En el gizmo Ahí Ah, callo Esta chica me puede hacer dormir Nos puede servir para descansar Bienvenido a la posada ¿En qué puedo ayudarte? Eh, busco algo de agua, necesito dormir bien no sé nada de esto, pero te alquilaré una habitación. Es un buen lugar para que descanse y, re y recuperarse. 25 por un día o 150 por una semana. La mayoría escoge la tarifa semanal. Yo que tú lo harías. No, solo quiero una noche. Vale. La habitación es la número uno. Sígueme. No utilices armas aquí dentro, ¿vale? Vale, vale, vale. Esta sé que es la habitación. Miren ahí esa minita que está allá. Vamos a entrar a la habitación. Está en tu habitación. ¿Quieres descansar aquí esta mañana por la mañana? Sí. Perfecto. Estamos recuperados. Gracias a Dios está aquí. Un chiflado eh, ha secuestrado a Cintia. Amenaza con matarla. Tienes que ayudarla. Mm, era un vistazo. Puta, weón. Ya, ya hay un enfermo, po, weón. Mm, Vamos a poner la pistola. Vamos a salvar, por si acaso, guardar partida, a la mojar en Guismo, Por si pasa cualquier payasa Y vamos a hablar con este payaso para que deje a la mina en paz A ver Eso es, no te acerques más La echaré, te lo juro No lo hagas Si no la dejas marcharse, te mataré No hay necesidad de ser violento, hablemos de esto No lo hagas ¿Y por qué no? Es solo una zorra Ella tiene el mismo derecho a la vida que tú Oh, de ninguna manera Esta zorra no Maldito Vamos a acercar todo a él oh. Y aquí, compadre, te voy a pegar una ráfaga en el hocico, weón Que te voy a partir en mil pedazos, weón Toma, uh Saqué De todo al weón Mierda, lo mataste ¿Por qué, tuviste... ¿Por qué tuviste que matarlo? Bastardo, no puedo creer que lo hayas matado Todo lo que quería era hablar No te importa la idea humana, ¿verdad? Más Sal ahora mismo de mi habitación Pero si el weón. <risa> ¿Salvé a la weona. A ver, ¿qué me dicen? Gracias por ayudar a Sintero, normalmente no da problemas te merece una noche de descanso sí, contigo pero no me pidas otro favor gracias, bueno no hay problema, la habitación número uno sígueme, no, si ya conozco la habitación y ya quiero seguir con mi historia eh, a ver tú a ver no me habla por último, dame la gracia este payaso tiene algo en su cuerpo una pistola que puedo vender y más armadura y acá. Ah. Vamos. Eh, bueno, aquí en este hotel están los calaveras y al final, pero los vamos a ir a visitar después de que terminemos con un gizmo, ya. Entonces, volvemos a nuestra aventura y tenemos que ir a hablar con Ilian, ya que es de día. Y le vamos a ir a contar que ya le colocamos el transmisor a Gizmo. Y acá está... Por la puertita Y aquí está Eli Underwater ¿Has conseguido las pruebas? Eh, aún no, pero créeme lo haré Puta la weá, ¿verdad? Ay, tenía que haber hablado con el gordo Perdón Ya voy rápido por allá Tenía que hablar con el guatón para que quedara grabado y puta, eh, no, no le hablé, se me olvidó. Tengo que decirle, o sea, tengo que visitarlo y luego me preguntaría: ¿Mataste el Alien Underwater? Y yo le voy a decir: No, todavía no, ya, pues anda a matarlo. Y todo el tema. Acá okay, me fui a dar la vuelta a manzana. Ya vamos. Entonces llegamos acá al casino. Ahí está Ismo. Vamos a conversar con él. Eh, no, todavía no. Ya, entonces ahí se supone que quedó grabado esa conversación. Um, y ahora debería hablar con Alien Dark Water Aquí está más cerca Mucho correr para allá, mucho correr para acá Pero bueno, he hecho cosas peores He hecho cosas peores como Terminarme la leyenda de Zelda y otros jueguitos más que son más Más largos ya. Vamos a abrir acá Ok, Alien, ahora sí Por supuesto El transmisor mmm. Me quedo una pistola y casquillo. Me quedo una coraza de cuero. Me quedo un botiquín. Me quedo todos los estimulantes que tenga. Eh, quiero TODOS los estimulantes. Oye, voy a coger los guardias y vamos a... Eh, claro, valdrá la pena. Solo por verte intentar eh, caminar más de un metro. Eh, como que depende de lo que me dé a cambio otra vez creo que no ya vamos a echar, vamos a ir a matar a Gimbo, este weón lo que pasa va a ir a buscar los guardes de la ciudad y vamos a matar a Guimbo vale entonces qué era lo que tenía o esta corte poian este weón mira ese es como un bug del juego Que, que los personajes Se quedan en algunas partes Se cagan po, bueno. Por eso que hay que ir salvando A ver si toda la La payasa. A ver, veamos que dónde está Acá está este Lolo Vamos a ir salvando acá Entonces nos vamos a ir a enfrentar a Gizmo ahora ¿Estás listo para acabar con Gizmo? Claro, vamos por él Venga, vamos Puta, no estoy listo, no me puse la pistola Hasta aquí hemos llegado Kilian Bueno, nunca soporté tu olor y ahora te voy a matar Ya A ver, yo me voy a poner mi super eh. Mi pistola SFL de 10 milímetros hay que ir conociendo la arma de todas maneras. SFL de 10 mm. Daño 5, o, se alcance 25, munición 930, ya. Munición BHC de 10. ¿Y cuánto tengo es, ¿Tengo esa munición o no? Eh, creo que esta de acá. Esa. BHC de 10. Muy bien. Me voy a acercar porque quiero matar al negro primero. A su. Ops. Ya. Ya que ellos peleen con él, yo voy a ir al directo a Gizmo. Puta, se lo echaron tan rápido. Ya, yo quiero una ráfaga Uy, había que se había echado al, al guardia Oh, el perro lo, lo, lo mató Ya, perfecto Gracias por tu ayuda, aquí tienes 500 chapas Siempre serás bienvenido en la ciudad En ciudad vertedero, amigo Vamos a guardar nuestra arma tenemos 500 chapas extras. Ya tenemos 2007 y tanto y creo que tenemos harta plata. Y harta ermitas también, de por sí. Harto que vender. Lástima que el teclado no, no, no me está agarrando. Pero después lo vamos a que ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a ir a, a investigar lo que tenía Gizmo. Porque Gizmo tiene... Tenía algo en el casino. Tiene una pistola que, que vale mucho, creo. Que hay que tenerla para pa venderla. Y sus balas de oro creo. Entonces vamos a ir a cachar qué onda hay ella. Vamos a ver qué onda hay por acá. O sea, la weá. Me equivoqué camino. O sea, o sea, no voy bien. Solamente me tomé el camino más largo. Por acá. Y aquí ya estamos en guismo, ya el casino no funciona, y lo que vamos a hacer va a ser revisar el cuerpo, primero vamos a revisar los, est los estantes, de aquí, nada, ¿qué es esto? Un paquete fideo. Eh, veamos que hay acá. 50 chapas. Ya, la puerta está cerrada. Vamos a ocupar la técnica de la ganzúa. Ya. Ahí funcionó y vamos a entrar a ver que hay acá dentro. ¿Qué es esto? Una bolsa. Mmm... Chavas de botella, 100 Perfecto, vamos a ver qué hay dentro de la bolsa A ver, no hay nada más por acá, Era el mueble de acá Nada Como que igual me han dado hartos regalos Vamos a cachar que hay en la bolsa Mmm... ¿Dónde queda la bolsa? La abrí en algún momento, ¿no? Parece que sí a ver, bolsa. Chapas de botella, ropero, una... Qué raro. A ver. Ah, es que yo abrí la bolsa y dentro había un encendedor. Un mechero. Ay, ah, mira. Pistola. A ver, ¿qué es lo que hice puta la weá? Dice, una bolsa de tamaño medio, tejido con pelo de bramín Tomémosla, y el mechero igual, cachemos que anda Y ahora, ya no hay nada más Hoy No debería haber nada más Veamos que es la bolsita A ver es ah, una bolsita para llevar cosas en realidad, está vacía ya. Y lo bueno es que tenemos una revista con la que vamos a aprender a manejar las armas Fide Ah no, estos son los fideos, aquí están las armas Lee el libro, no aprendes nada nuevo, puta la wea man. Ya, el hombre este ya lo habíamos revisado, eh, vamos a un teguismo Muchas balas, a ver estas balas de qué son balas de 9 como 19 muy engrasadas para impedir su deterioro ambiental balas estándar las podemos vender tenemos en chapa eh, la carne del perro este transmisor que ya no lo vamos a ocupar mm, esta pistola me la llevo estas cosas chao las puedo llevar para venderla en realidad se las vamos a vender a Allá tú sabes. A ver, demos la comida a nuestro amigo el perrito. A ver, que come un poco. Usar en... Quédate quieto. Usa el pincho de iguana sobre albóndiga. Albóndiga. Oye, Ian no lo veo por ninguna parte, ¿eh? No veo a Ian. Y ahora vamos a vender algunas cosas acá a. A Killian. Mira, ahí está, ahí está Ian. Acá a Waters Vamos a vender alguna arma y cosas así. ¿Qué tal si me cuenta algo sobre esta ciudad? Estoy en esta tienda, quiero comprar algo. ¿Qué te puede hacer por aquí? Mejor modo. Quiero troncar. Veamos. Y aquí nos vamos a tomar un poco de tiempo. Quiero deshacerme alguna arma. Eh, ¿Esto qué es? Rifle de desplazamiento automático. Puta, igual el rifle lo, lo tendría. La escopeta también la vamos a guardar. Ya, de esa pistola bueno, ya chao con esto chao con el transmisor chao con la pistola chao con las balas el encendedor no sirve para nada un encendedor menos por ahora no armadura eh, la pistola básica no la necesito eh, mmm. Ahí tengo otra pistola, así que igual vamos a, vamos a guardar una. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eso es por ahora. Ya necesito plata, weón. Pues, Puta, este weón no tiene nada, weón. Pensé que tenía plata, disculpen por <risa> hacerlos perder el tiempo con estas payasadas. Pensé que el weón tenía plata, weón. Pobre, weón. Perdón, hoy el encendedor es caro, Mmm, ¿no? 334. ¿Cuánto cuesta el encendedor? Como para que cachemos nomás. Mmm, 359. Eh, serían 20. verdad que nos sirve no el teclado, que lata. Perdón. 357 Ya Chao El encendedor, ¿cuánto ya dame? 100 pesos. ¿Tiene 100 pesos este weón? No tiene nada más de plata. A ver, no. No, Chao. Adiós, mejor me voy. Perfecto. Eh, puta, yo sé que acá este weón debe tener algunas cuantas cosas más. ¿Me podría eh. A ver, esperen. Plata acá. ¿Cuánto le queda? No, no, no. Ya. Vamos a hacer negocio después en el eje. Por ahora vamos a recolectar cosas. Ya, continuamos nuestra aventura. Perdón por esta parte que igual necesito deshacerme algunas cosas nomás que andar trayendo encima. Eh, ahora vamos a ir acá al hotel donde se encuentran los calaveras, los famosos calaveras. Que hay acá, iguana, comida, nuca-cola. Eh, no, chao. Entonces, aquí igual vamos a salvar porque estos son rudos. A este le vamos a poner calaveras. Los calaveras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los calaveras? ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Soy Coeli. No hace mucho que llegué a esta ciudad. Aparentemente, dado que todo el mundo sabe que este es el territorio de los calaveras, será mejor que te largues antes de que te hagan daño. Eh, perdón, creí que era el baño de Dios. ¿Los calaveras? ¿Quiénes son esos? Eh, sí, ya lo sabía, solo estoy dando una vuelta. A ver, preguntémosle quiénes son los calaveras. Esos somos nosotros, somos la banda más sangrienta de la ciudad. La verdad es que somos la única, pero nadie se mete con nosotros. O sea que prácticamente lleváis las riendas de la ciudad. Qué apuestas, nadie se mete con nosotros Bueno, salvo Killian Pero él es un chulo Es como el sheriff eh, Hacemos lo que queremos Ya yeah. mm, ¿pero que hacéis exactamente Por qué te mezclas con estos tipos A ver, por qué te mezclas con estos tipos Somos como una familia Cuidamos uno de otro Menos eh, Tiburón Que siempre anda rompiendo cosas Y Víctor que mira raro a la gente Pero Pini mola Hacemos cosas juntos, ya sabes Somos como amigos y todo en rollo Ya listo Bueno ya, chao Entonces ya sabemos quiénes son los calaveras Son puros payasos Ese que está ahí Hombre joven con un tatuaje Y aspecto de malo Ese es el líder de la banda Los demás son puros payasos En realidad todos son payasos Voy a hablar con él Estás en territorio calavera, forastero. Será mejor que te hables rápido. Lo siento, eh, me equivoqué de habitación. Calavera, ¿quiénes son, muchachos? Somos la única banda de la ciudad, vertero. Ver. Tenemos el control de las calles y gobernamos en la ciudad por, lo, por, de, por la noche. Oh, lo siento, adiós. Eh, ¿No pudiste controlar el patio del colegio? Creía que esta ciudad la dirigía Guismo, fuera de horas. Ese patán ni siquiera puede mantenerse en pie Somos los eh, los musculitos de la ciudad Tenemos lo que queremos eh, ya veo ¿Tienes algún tipo de trato con Killian? Nosotros nos molestamos a Killian Y él no nos molesta a nosotros Mientras lo tengamos pillado ¿Lo coges? Mm. Eh, sí, lo cojo Tenéis que esconderos de él A ver A nadie menos a Killian Solo porque piense que es un sheriff goloso no significa que controle a los calaveras. Lo siento, no quería ofenderlo. Así que te corta la ala, ¿eh? A mí también. De hecho, estoy empezando a darle una paliza. Hmm. Nunca pensé darle a Killian, me cae bien. Lo siento, no quería ofenderos. Ya, chao, me voy de acá. Soy muy flightes. Creo que necesito más, eh, más amigos como para poder enfrentarme a los calaveras. Eh, hay un bar acá arriba Al lado del del ¿Cómo se llama? Del casino de Guismo En este bar Creo que está por acá, arriba Aquí está, en el bar Está cerrado parece, porque te dio, ¿no? Efectivamente está cerrado. Vamos a, al Pit Boy, vamos a, vamos en la tarde, hasta las 6 de la tarde, cuando ya está abierto. Y voy a conversa, conversar con la gente acá. Bienvenido a, a la fosa común. ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, tomaré algo, busco información, me llamo Coeli que este lugar y este, ese trofeo de que, de la repisa ya, ahí, hay, un, hay un trofeo ahí. Me llamo Mocoeli. ¿Qué es este lugar? Niel te mira sarcásticamente. Un momento. ¿Nunca has visto un bar, forastero? Este es mi local. El Foso Común. Aquí se compran bebidas y me dejas propina. Ah, bien, sabía. ¿Puedo tomarme algo entonces? Eh, ¿Puedo saber algo más? Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es el chisme de la ciudad? Bien, justo ahí hacia el oeste está el casino de Gizmo. Me sorprendería que no supiesen nada de él casi todo el mundo acaba gastándose el dinero allí. En el otro extremo, eh, Mona, la, la Mona, cuando pasas demasiado tiempo en este bar, se, se ríe dice, ah, puta, es que puta es que está sola, ¿sala? perdón. Eh, acaba gastándose. Tr tr tr tr tr tr... Ah, de casi todo el mundo acaba gastándose el dinero allí. En el otro extremo de la ciudad están los grandes almacenes Kilian y la Posada. De... Marceles. Killian es un buen tipo y lleva un negocio ejemplar. Tiene de todo. La posada es donde duerme la mona cuando pasa demasiado tiempo en este bar. Y se ríe. Gracias, ¿puedo tomar algo? Gracias por la información. Eh, ya una Coca-Cola. coca -Cola. cola Ya vemos qué pasa acá. ¿Mala... ¿Mala pecora? ¡Uh! Oh, oh, oh. <ríe> Marchado, jodidos, punk Si alguno de vosotros vuelve, los voy a matar Ah, el weón no se lleva bien con Esos weones deben ser los calaveras Metinca ¿Para dónde van? ¿Y eh, si los sigo? A ver ¿Quiénes son? Sal de aquí Ah, esos weones son como... A ver, nunca los he seguido, weón Ah, efectivamente, son los buenos los calaveras Deben estar tostados, pues, weón Mataron a uno de sus amigos Guática la, weón No había cachado, no lo había visto Como por ese lado el tema ¿Y ¿Este weón quién es, weón? ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, este weón lo reventó, weón Bueno, tiene una arma y un cuchillo Me va a servir para venderla Preguntémosle a este weón sobre su trofeo. Eh, ¿Y ese trofeo de la repisa? No es un trofeo, es una urna. Contiene la ceniza de mi mujer. Además del bar, es la cosa más importante de mi vida. ¡Oh! ¿Ah, tiene algo que vender este weón? Mm, plata, tiene Steam Pack. Juta 3, 4, 5. A ver, veamos si me puede dar algo por el encendedor este weón. Algo que me sirva. A ver. Todo. Todo. Ah, no. Son caras estas weas. Quiero uno. Mira, weón O sea que uno te sale 106 pesos. 103. 143. Ya, llévate toda la wea. Total. Esas cosas ni las ocupo. Eh... Adiós No, gracias Este con que está acá Estás viendo a un hombre con una armadura De cuero polvorienta Una gabardina y una... Máscara de gas Otra cara nueva aquí Das una patada y sales más viajero Pero tú pareces distinto ¿Te tomas un trago conmigo? Eh... Claro Maravilloso. Espero que no te importe que la bebida esté aguada. Aquí riegan los barriles de cerveza como si fuera al macetero. Este buen se llama Ticho. ¿Cuál es tu historia? Yo te podría preguntar lo mismo por la amistad. Yo hablaré primero. Me llamo Ticho. Vengo del este, que solía ser Nevada. Es un viaje largo. En efecto. Por eso he decidido eh, parar un poco, este lugar promete, solo hace falta que alguien limpie la basura. ¿Y por qué no tú? Si me dado cuenta, ¿qué sabes de esos idiota? Aquí hay dos tipos de basura, primero están los calaveras y un atajo que anda siempre en la parte trasera de la posada de Marcel, son escoria, de segunda clase. Pero los otros re eh, respon eh, responden ante el gordo asqueroso, cuyo nombre ya habrá adivinado. Llega al casino. Esos tíos están organizados y son peligrosos. Ya veo. Gracias por la información. Wow, no tan rápido. Nunca terminemos de presentarnos. Eh, ¿Cómo te llamas, forastero? Soy Coeli. Qué bien encontrarte. Pisa con cuidado, colega. ¿Y este weón qué tiene para cambiar? Mira, este weón ocupa escopetas. Tiene Nuca Cola y tiene un par de Steampack. Acabar. Ya, pero este weón... Otra vez, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito información sobre las bandas de por aquí Necesito información sobre la ciudad Kilian me ha pedido que limpie esta ciudad Y me gustaría contar con tu ayuda Bueno, ya ahora con, eh, Continuemos Amigo mío Borramos los, las calles Recorriendo Recomiendo acabar con Gimbo si no te importa Vamos Muy bien Y este payaso Si ¿Sí, que quiere eh, Cantas bien Cuando cantas me sangran el oído, no importa a ver qué tiene para cambiar este Lolo ¿Tiene plata? Nada Debe ser un web que canta, no importa Ya entonces ya tenemos otro amigo más Y... Creo que podría mirar a hablar con los Calaveras Ahora que tuvieron este incidente con este compadre de aquí del bar Porque acaba de matar a uno de sus seguidores Entonces... Creo que la movida con los calaveras es ofrecerles que yo me una a su banda. Y al final, engañarlo. Voy a hablar con ellos. Vamos a salvar como siempre. Desde conversar hay que salvar. Vamos a hablar con él. Claro, ahí están los dos. ¿Y ahora qué quieres? Eh, me gustaría unirme a vosotros, muchachos. O sea que quieres unirte a nosotros. Como sabemos que eres lo bastante duro... Como para hacer un calavera. Mm, deja que lo demuestre. Confía en mí. Soy bastante fuerte. Eh, Viene piensa un momento. Si quieres demostrarme que eres bastante bueno para hacer un calavera. Tienes que robar las cenizas de la mujer de ese viejo bastardo. Eh, Vini habla entre dientes. Hagamos que Neil sufra. En sus dos últimas horas de día. Eh, vale, lo haré. Eres lo bastante fuerte como para hacer eso. Puede que después de todo sea un calavera. Trae lo que tengas. Acabar. Ok. Entonces. Vamos a ir a robar el. Vamos a ir a robar la urna. Y después, cuando este weón vaya a matar a lo... al... al weón de la posada, le vamos a ir a decir a los, a los guardes de la ciudad que nos ayuden. Y ahí va a quedar la caga. Ya, esto queda acá. Aquí está el bar. Bueno, como siempre, para robar las cosas, tenemos que ocupar sigilo. Eh, vamos a salvar de todas maneras para que pase algo malo. Vamos a ocupar sigilo. Y vamos a ocupar robar. Y ahí robe la urna. Muy sigilosamente. Nadie se dio cuenta. Ahora la vamos a llevar donde los calaveras. Ahí está Ticho. ¿Dónde están los calaveras? Creo que hay una entrada por detrás. Ahí está. Vamos directo. Ahí está. Vamos a hablar directamente con este payaso. ¿Lo tienes? Sí. Ja ja ja, hagamos sufrir al viejo hasta que lo liquidemos. Esta noche, ¿te apuntas? He pensado que no quiero tener nada que ver con canallas como vosotros. Venga, vamos a aplastarlo. Tengo que hacer algo antes, te veré allí. Eh, de acuerdo, reúne con nosotros más tarde, pero no tarde mucho. Ok. Pronto Neil tendrá lo que se merece, ¿verdad? Sí, weón, le iba a decir a los pacos lo que quería hacer, maldito gusano. Le iba a sapear. Acaso el weón es sapo, weón. Ya le vamos a ir a decir al, al guardia de la ciudad lo que quieren hacer. Esta es la vaquita. Los famosos Brahmin. Y acá está Lars Vamos a decirle a Lars Lo que está planeando este weón bueno. Vamos a guardar de todas maneras Siempre hay que tener su, su respaldo cerca. Buenos días viajero, ¿necesitas algo? Eh, busco un trabajillo Solo quería saludar. Los calaveras planean matar a Neil ¿Qué? Mm, veremos, enviaré a algunos hombres Para atenderle una emboscada Cuando lo intenten, estarás aquí eh, no, gracias, ya he hecho muy buena acción Sí, voy a ir Listo, aquí está. Si estúpido, os enseñaré un par de cosas. Aquí que va la caga. Entonces, vamos a cachar cuál es ya. Este es un miembro de la banda de los calaveras, calavera. Este que se parece a Jan, el líder de la banda. Y esta mijita mi rica que está acá. Mm, es mala. Los demás. Está Ticho, está Jan y todo. Primero lo que voy a hacer. Me voy a equipar con mis super weapons. No me puedo equipar antes porque esto con eso es mamón. Acuérdense que les da miedo eh, que yo ande con armas. Eh, ¿No puedo pegar unos ráfagos? ¿Sí? Eh? No. ¿Hay un disparo solo? Tampoco. ¿Y acercarme un poco más? Ok. Mira, se me escapó. Puta los huevones se van a echar al viejo. Ocupo un medicamento. Este weón lo voy a hacer pedazo, weón. A ver, espérate. Puta, tengo que recargar. Ya. Ahí le puso un balazo. Ya. Weón, salven al viejo. Nadie hace nada, weón. Oh, y se lo van a echar. Ya, lo bueno es que ocupó un medicamento. Y ahí se echaron un flight. Y yo me voy a preocupar de este weón donde no exporto exportado. Sí, dame nomás. Puta, no me. El perro de mierda siempre me quita los kills, weón. Ya, weón. A vos te quería hacer pedazo. Toma, weón. Oh, excelente. Ya. Yeah. Who's the next? Mira cómo arranca, eh, Vamos por ella. A onda, ya volverte a pillar. Ay, se escapó la huevona Definitivamente se escapó, weón. <risa> A ver qué onda acá. Veamos qué tenía este. Pistola, su chaqueta y un cuchillo. A ver este otro. Cuchillo. Sí. Y este otro flight que está acá. Otro cuchillo. Se nos escapó la mina, weón. Bienvenido a la fosa un. ¿qué puedo hacer por ti? Vale, gracias, aquí tienes tu urna ¿Qué pasó con el trofeo que había en la... Sí, bueno. Ya Ya, démosle su urna. Aquí tienes tu urna Gracias, no sabes lo que significa para mí No volverá a pagar una copa en este bar Acabar Aquí tienes Que te aproveche Perfecto eh, Terminamos con los calaveras ahora Terminamos con los calaveras, tenemos a nuestro amigo, matamos a Gizmo y finalmente parece que ya estamos listos con todas las misiones de esta ciudad, vamos a echar un vistazo a los archivo, eh, el estado de Ciudad vertero rescatar a Cintia. Detener aquí mismo. ¿no? Rescatar a Cintia, claro, en la mina que está allá. Eh, También terminé con los calaveras. Voy a guardar el arma. Bueno, ¿y ahora con quién hablo? Pues si puta. A ver, voy a hablar con... con Lars Lars puede que me dé alguna solución Aquí está Lars Buenos días, viejero Solo... Eh, los calaveras planean matar a Neil Mmm... Ya a ver, vamos ¿De nuevo? Ah, pero es que... Acuático que se haya repetido, weón. No, pero ahora ya chao, weón. Voy a. No, voy a. Voy a dispararla a todos. Puta esta weá, qué onda. Ay, ay. No, ¿sabéis qué? Eh... Voy a poner otra arma. Escopeta, weón. No, y la mina que se... que se había escapado weón. Se lo voy a... voy a poner unos... Un escopetazo que no se va a olvidar Eso Ahora parece que somos más. Jota, el viejo ese. No, no te voy a morir ahora. Está muy bien. Excelente. Excelente. Que no quiero cometer errores. Eh... A ver, a meter a, a ver Puta, es que hay muchos monos, weón Ya Weón, estoy seguro que se van a pegar, weón Lo único que me di cuenta es que alguien le pegó a uno de mis personajes, de mi amigo, y... Ahora... Ah, no. Está bien. ¡Maten luego a ese chascón! Y ahí... ya lo mató. Perfecto. Queda ese puro saco huevada que está ahí adentro. Mátenlo también. Bueno, ¿y quién es hostil acá, weón? Guardia de ciudad... Guardia de ciudad... ¿Quién es...? Puta, ¿quién es hostil, weón? A ver... Ah, este weón está vivo, ¿no? Pero está muerto, ver. Ah, perfecto, ya me estaba asustando. Weón, está lleno de, de, de guardia, weón. Me, me da miedo que, que se agarren entre los guardias y mi amigo, weón. Y que puta, que la cagaba, weón. Mira, weón. Como que se duplicaron los personajes, ¿eh? igual, buena. A ver, revisemos ahora que hay, po, weón. O sea, puta, a ver, déjame cachar acá adentro. No hay nada, este weón no tiene nada. A ver este weón de acá. Una lanza un cuchillo. Eh... <risa> ¿Por qué hay tanto mono dando vuelta, weón? Cacha. Cuchillo, otra pistola. Otra chaqueta. Como que valió la pena lo que pasó. Veamos qué es el pit Boy. Táo. Oh, Vertero. Reventar a la banda calavera. Listo. Perfecto. Entonces. Vamos a subir nuestro nivel. Eh, armas pequeñas, armas grandes. Las armas grandes, ¿cuáles eran? Eh, lanza cohete, lanza llama. Eh, metralleta. Mm. Igual quiero estar con la más pequeña, weón. CFL pistola rifle. Sí, el rifle. Sí, porque yo voy a agarrar un rifle después, wey, que me va a volver loco. Ya compadre. Eh, Estamos listos. Estamos terminados ya aquí. Sé que me, me he tomado mucho tiempo en esta grabación pero ya terminamos lo que es eh, la ciudad de Bertero tenemos paz con aquí Killian Darwaters ya, que tenemos toda su arma eh, vamos a conversar con él antes de irnos de esta manera vamos a guardar vamos a hacer pasar el tiempo hasta el otro día hasta las 2 del día para conversar con Killian ...porque si nos vamos a guardar la arma. Mm, ¿qué tal si me cuenta algo de esta ciudad? Estoy en esta tienda, quiero comprar algo, que se si me puede hacer por aquí mejor me voy ya. Chao. Aquí ya no tenemos nada más que hacer con Killian. Gizmo también está muerto. El, ca el casino está vacío. La posada también la chica nos dio una semana gratis. Sé que hay otra, hay una tienda más también. O sea, no una tienda, sino que hay una, una situación donde podéis boxear también. Bueno, acá... O sea, boxear me refiero a que al lado del casino hay una parte donde uno puede ir a pelear. Eh, tal vez la próxima grabación lo veamos. Por ahora ya estamos listos. Eh, nos enteramos acá que la carne que se va al eje es carne humana. Que no es carne de animal. Ahí vamos a encontrarnos con otro temita en el eje. Eh, nuestro socio acá, el Lars, gracias por tu ayuda, ahora Ciudad sido un poco más seguro por tu intervención. Acabar. Cachacanas 500 puntos de experiencia por participar en la destrucción de la banda de los Calaveras. Perfecto. Más encima me dan experiencia. Entonces ya estamos perfectos aquí en esta ciudad. Eh... Lo que sí, yo me voy a encargar de, de vender las cosas, que no lo vaya a grabar, lo voy a, lo voy a hacer así, a pulso, porque no sé qué es lo que pasa con el teclado. Pero bueno, estimado esto es lo que fue el día de hoy en el juego del recuerdo, eh, el Junk ¿ya? O por así decirlo, el eh, Ciudad Vertero, que son las, la, las misiones que encontramos acá. Espero que les haya gustado. Ya nos vamos a ver en el próximo episodio Donde nos vamos a ir camino al eje Pero antes nos vamos a volver a arena sombría A ver lo que pasó con la hija De Del alcalde de la ciudad que Veredich, algo así se llama Ahí vamos a cachar cuenta, Pero ahí, ahí está pasando algo que de todas maneras Nos vamos a volver a, a, solucionar un, a solucionar Un problema que ellos tuvieron Espero que les haya gustado Y ya nos estamos viendo en el otro episodio De eh, Fallout Camino al eje Les dejo un abrazo Estamos a la Chao.